Bueno, buenos días de nuevo. Continuamos eh, en este maratón que estamos haciendo hoy con, con Pedro y con los compañeros de los diferentes departamentos de, de matemáticas de, de la Universidad de Granada. Y a continuación, después de ver LATEX y Overleaf, vamos a continuar con, con Markdown. Pedro, gracias de nuevo por estar bueno, con nosotros. Te doy el ti, micro Dani. y la cámara. Venga, un abrazo. De pues bien, este es un taller... Del, eh también de introductorio, de, de, de Markdown en este caso, el anterior fue de Lattes. Y, bueno, Markdown es un lenguaje de escritura, podemos decirlo, que es una degradación de HTML que está pensado precisamente para que la gente pueda escribir de forma fácil y sencilla, sin complicarse mucho la vida con, con la etiqueta y con y con las cosas que puede tener un lenguaje más complicado como puede ser Lattes o como puede ser HTML o como bueno aquí cualquier cualquier lenguaje de marca. Entonces, eh, se ha convertido en algo muy popular porque realmente se puede escribir en cualquier sitio, desde cualquier sitio. Hay editores en línea, hay editores específicos para tabletas, para teléfonos, para, para ordenadores. Entonces, cualquiera puede escribir un libro perfectamente en, en un teléfono o en una tableta, desde cualquier sitio. Se lo manda al editor y el editor ya el Mardown lo, lo maqueta como, como quiera. Ya veremos cómo lo podemos pasar a Word, cómo lo podemos pasar a... A late, si queréis, cómo podemos pasar a HTML y crear una pequeña página web. Y bueno, pues vamos a empezar. Una vez dicho eso, eh, os voy a empezar a, voy a compartir mi pantalla. Yo, para trabajar con, con esto, con... voy a desconectar el vídeo, ya no me hace falta. Así ahorramos ancho de banda. Y bueno, voy a compartir la pantalla esta de aquí. A, por ahora voy a compartir una ventana, porque quiero enseñaros algunas cosillas. Y luego, ya está, comparto esta, ¿vale? Voy a cerrar la anterior de esta de aquí. Ya está compartiéndose. Perfecto. Sí. Eh, esta es una herramienta que vamos a usar dentro de un rato, ¿vale? Pandoc. ¿Vale? Esta es la panacea de las. Bueno, esto es tremendo, ¿no? Aquí tengo un montón de cosas, pero bueno, voy a ponerme al principio para que lo veáis. Pandoc, ¿vale? Eh, bien. Hay editores en línea como este. Cualquiera puede utilizarlo. Te puede registrar con una cuenta de Google. Y ya está. Aquí tienes. Esto es mardón. Mardaon es tan sencillo como esto. ¿Lo veis? Y permite, eh, como podéis ver, por secciones. Aquí tenéis lo que escribís. Es un en wishy Lo que escribís está a la izquierda. El, el producto final está a la derecha. Esto lo podéis descargar como PDF, como HTML o como en múltiples formas. Incluso este Markdown que está enriquecido, aparte de, de tener las fórmulas que ya hemos visto en, en matemáticas, tiene incluso diagramas, como veis aquí abajo. Los si os dais cuenta, no son muy complicados de ¿eh? ¿Vale? hacer. Bien, pues dicho esto, eh, voy a dejar de compartir y voy a compartir otra aplicación porque yo lo que voy a utilizar para este taller es una herramienta de Microsoft que está muy bien, que es gratuita de código abierto, se llama Visual Studio Code. Os ¿eh? pues lo podéis descargar para para vuestro sistema operativo. Si estáis en una tableta, os recomiendo que, si estáis siguiendo el taller de una tableta, usad este, el Stack Edit. Si no, pues descargáis el Visual Studio Code. Visual Studio Code tiene, por, por defecto, nativamente, tiene un, un, un, un... una extensión de Markdown. Así que voy a dejar de compartir esto. Voy a cerrar todo lo que tengo aquí de... ¿Vale? De, de Visual Studio Code. Y voy a compartir... Mi ventana de Visual Studio Code. Una ventana. Bueno, de hecho, mmm, casi casi que podría compartir todo, pero bueno, no, mejor, mejor esto solo. ¿vale? Luego ya a, a arrancaré un terminal. Bien. Una vez es que code, que ya lo ya os debe aparecer de aquí a poco, ya os aparece en vuestras pantallas. Vamos a crear un fichero nuevo, ¿vale? Nuevo no, archivo. Sí, no. No. Y entonces, podéis descargarlo para cualquier plataforma, ¿vale? Está por ahí Jero y está por ahí Oscar, que pueden echar una mano con estas cosas. ¿eh? Lo mismo que han hecho en el taller de LATER. Y bueno, vamos a empezar. Eh, hay muchas formas de poner títulos, pero ya bueno, voy a empezar a escribir. Empezamos a escribir. Yo tengo algo escrito. Ahora mismo esto no tiene ningún formato. Este texto es un formato, como veis aquí abajo, en, el, en, el, en el, la barra de, de, de estado. Pero lo voy a guardar como un fichero mardado. Voy a guardar como, lo guardo como, por ejemplo, lo que sé, documento, le voy a llamar prueba.md. Bien, eh, reemplazado. Sí, ya tenía uno que se llama prueba md, pero esto lo uso muchas veces. Le he puesto el nombre de prueba md y automáticamente se ha dado cuenta que es mardado. Si no se diese cuenta que markdown le pincháis aquí abajo y vosotros elegís el texto, el, el, el lenguaje que tenéis, ¿vale? Mark, ¿Lo veis? ¿Mm? Una vez que ya escribo, veréis que ha cambiado la parte de arriba del editor. Y me aparece una ventana parecida, una, para poder separar esto en dos ventanas con una, visión, una vista previa muy parecida a la que daba el stackedit.io. El, el, el, el Entonces ya puedo escribir en la izquierda y a la derecha mirarán apareciendo todas las cosas que voy escribiendo en tiempo real. ¿Eh? Es una, una diferencia, no tengo que estar compilando como pasa la tecla. Bien, entonces empezamos a escribir yo os voy a decir, bueno, todo, todo texto debe tener un título, ¿vale? Pues el título lo más fácil es poner una almohadilla y el título. Bien, si yo quisiese poner un subtítulo, pongo dos almohadillas. Bueno... Brr, mmm. Esto, pues, el que tenga un poco de imaginación se da cuenta que no solo tengo un subtítulo, sino un sub subtítulo. Y ya tengo otro más, ¿lo ¿no ves? Y así hasta 6. Los que sabéis HTML se corresponden el primero con H1, el segundo con H2, H3 hasta H6. Podéis poner todos los subtítulos que queráis. Dependiendo del estilo que, que use vuestro Markdown. No, lo... ¿Podéis oh, diferenciar eh, los micros, por favor? I... Sí. Gracias. Eh, entonces, eh, dependiendo de, de, del estilo, ¿no veis que el título lo ha puesto de una forma con una rayita debajo? El siguiente lo ha puesto un poquito más pequeño, así cada vez más pequeño. ¿no luego ya sabéis subdividir vuestro, vuestro texto en apartados. Y ahora escribir. Y ya lo tengo. ¿Sí? HTML que puedo descargarme y puedo visualizar como HTML cuando quiera. ¿vale? Yo os explicaré luego Cómo se, cómo se descarga. Bien. Eh, vamos a empezar a, a escribir. Pues, lo primero que voy a enseñaros es hacer listas. Como, voy a seguir un poquito más o menos la estructura del de texto que, que usé para, para látex, pero ahora en Markdown. Voy a crear una sección que se llama listas y os voy a enseñar a hacer listas. Antes habíamos dicho pequeñe numerate o tenice... En Mardone es mucho más sencillo. En Mardone empiezo una lista poniendo un guioncito o un asterisco, lo que más raro me dé. Primera, segunda, y veis como automáticamente me va generando una lista detrás de otra. Si quiero poner una lista dentro de una lista, le doy a tabulador y pongo otra lista nueva dentro de la anterior. Vale, ya tengo mi begin y tenice, mi N y tenice y anidado. Ya tengo mis listas, muy fácil. Si quiero poner una lista con números, también es muy sencillo. Empiezo con un 1. 1. 2. Bueno, voy a poner aquí 3. Y luego me arrepiento y pongo uno en medio. Daos cuenta que él pone los números automáticamente. No tenéis que estar pensando en 1 punto, dos punto, tres punto. Él ya sabe. No, de hecho, si pusiese el 11, pasaría de mí. Pues empezaría 11, 12, 13, ¿lo veis? El siguiente, ¿lo veis? Depende del estilo. En algunos sitios incluso sería 1, 2, 3 y ya está. ¿Lo veis? Ya tengo mis listas. Es bastante sencillo para hacer listas. Si queréis, podemos hacer fórmulas también. automáticamente ya me renderiza x cuadrado más 1. A los que estáis en casa no va a funcionar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque exactamente vuestro editor de fórmulas fórmula no tiene instalada una extensión para trabajar con fórmulas. Yo para eso le dais aquí a las extensiones uno que soporte matemáticas con Markdown. Yo tengo uno que se llama... Vamos a ver los que tengo instalados. No sé si vienen aquí abajo. Aquí lo tengo. Se llama Markdown-Math-Math que es de Goesner, que lo tenéis aquí. Y le podéis dar el botón de instalar que a vosotros saldrá un botón de instalar y lo instaláis. A partir de ese momento de instalar esta extensión, Markdown-Math-Math os aparecerán fórmulas en matemáticas. ¿Mm? Repito el proceso. Cierro aquí. Os vais a la cajita de extensiones, buscáis markdown más matemáticas, y os aparecerá este, le pincháis y os lo instaláis. En el momento en que lo instaléis, vuestro Visual estudio Code os mostrará la fórmula de matemáticas. Si queréis una fórmula centrada, una fracción, por ejemplo, Cierro y ya tengo mi fórmula centrada. Voy a poner el puntito al final. ¿Vale? Ya tengo mi fórmula centrada. Como aquí abajo. ¿Vale? Aquí hay un espacio y me va cuando me dejo algo mal, él me, él me da una apeteza. ¿Veis que, que me pones unos simbolitos de color naranja? Ajá. ¿Qué pasajero que no se ve la ventana? ¿No se está viendo? Pues yo no la veo. Pues entonces, no. Perfecto, vale. Vale, perfecto. Vale, ¿se ve bien? Pues vale, porque yo la he dejado de verla por algún motivo. Todo lo ven bien, ¿no? Perfecto. Bien, pues sigo para adelante. Vale, la vi bien, pues venga, pues sigo para adelante. Pues eh, ya tengo aquí mis fórmulas. Eh, en, alguno, en algunos sitios os dejan escribir fórmulas con como se hace el latte, bien, ¿no? como con el dólar dólar que está, es, ya, no lo he mencionado antes, pero en algunos sitios dejan poner fórmulas de esta manera, con barra, barra corchete y cero corchete. Visual Studio Code no te lo permite porque no, no lo tengo configurado así, así que me tengo que... ¿vale? Ya tengo mis fórmulas y vamos a hacer tablas. Ya sé escribir fórmulas en, en... Y de a, a usar tablas. Entonces, pues, para hacer una tabla, pues esto es bastante sencillo. Voy a poner el título de la sección. Y voy a empezar a hacer tabla ¿Cómo se hace una tabla? Pues, pues la pintáis como si fuese un pintamonas con, con Asti. ¿eh? Pues una cabecera. Ah, lo con ellos son naranjas que aparecen aquí. Se están quejando de que has hecho algo mal. Por ejemplo, aquí he más espacio de la cuenta y se queja, ¿lo ves? Este segundo es que tengo un espacio aquí, ¿lo ves? Se me está quejando. Tiene, esto se llama, esto es un linter, ¿vale? Te está diciendo, oye, cuidado, que lo que está haciendo no queda bien. Tienes que, tienes que corregirlo. Incluso te da un avisito de, oye, ¿cómo corregirlo? No lo estoy haciendo bien, ¿vale? Te muestra correcciones. ¿Vale? Ya tengo mi parte de la cabecera, ya ahora voy a ponerle la rayita de medio. Bueno, ya tengo una tabla. Voy a subir este para que se vea un poquito mejor. ¿Veis la tabla? ¿Lo ¿Veis? ¿Vale? Por defecto lo justifica lo justifica normal, a la izquierda, pero podéis poner centrado, de esta manera voy a centrar ¿Vale? Ya el 2, si os dais cuenta, la ha centrado, centrado y ya la voy a justificar a la derecha poniendo los dos puntitos al final. Sencillo, ¿no? Ya tenéis esta tabla. ¿Eh? Con lo cual ya eh, sabéis hacer tabla muy fácil, ¿no? Entonces vamos a resaltar el este texto, que también es muy sencillo. Vamos a resaltar texto. Venga, vale, vamos allá. Por ejemplo, voy a usar Negrita. Negrita. ¿Vale? Itálica. Fácil, ¿no? Imaginaos que quiero Negrita con Itálica. Yo tengo las dos. Negrita, Itálica. ¿Vale? Ahora vamos a poner enlaces en mi texto, vamos a repasar un poquito. Como esto es tan sencillo, ¿vale? Secciones, subsecciones, listas con guiones o con asterisco, como más rápido os Las listas numeradas poniendo un 1, punto o lo que sea. Y luego escribir el látex, pues, como había aprendido en el, en el taller anterior, las fórmulas matemáticas. Las tablas, esto sería el equivalente. Aquí se está quedando también porque tengo un espacio de más. de in tabular en que ahora se hace así, ¿vale? Y eh, texto. Con esto ya podéis escribir vuestro documento sin ningún problema. ¿eh? Y, se, y se ve... No, no da para mucho las tablas, ¿vale? Esto es lo básico que hay y no tiene más historia, ¿vale? Luego esto, cuando lo paséis a HTML, vosotros ya ponéis vuestras rayas si queréis o lo que sea. O cuando exportáis. ¿sí? Luego enseñaré a exportar. Bien, entonces... Eh, vamos a enseñar a hacer enlaces. Enlaces sencillos. En HTML se ponen HR y tal y cual. Aquí es mucho más sencillo que todo eso. Venga, Venga un enlace a la Universidad de Granada. Se pone entre corchetes el texto que queréis que aparezca y entre paréntesis el enlace. Entonces, siempre que pincháis aquí, ¿eh? se irá a la Universidad de Granada. Fácil, ¿no? Vamos, que más sencillo no puede ser. De hecho, entonces, si tuviesen muchos enlaces, que fuesen eh, eh, que apareciesen muchas veces, por ejemplo, el de la mesa grabada, si está utilizando mucho, se puede utilizar un truco que es el siguiente. Como, como la bibliografía de vuestro documento, tal y como hacíamos enlaces. Venga. Voy a hacer una cita. Voy a poner... Y voy a poner el identificador. No le voy a llamar un este, este, La diferencia es... Una cosa. El de arriba es corchetes y paréntesis. El de abajo le he puesto dos veces corchetes. ¿Vale? Pero mmm, todavía no he definido el, el identificador, así que vamos a definirlo. Va a ser... Y el texto que quiero que aparezca. ¿Vale? Y a partir de ahora, se si os doy cuenta, mi texto ha cambiado completamente. ¿Vale? ¿Veis? Ahora, yo cada vez que ponga algo relacionado con eso, en la página de la Universidad de Granada, si pongo aquí, en vez de, par en vez de paréntesis, pongo un GR que es el identificador, automáticamente me creará dos enlaces exactamente iguales, pero podría tener un montón de enlaces abajo, como una bibliografía, ¿vale? Uno aquí, otro aquí, con su identificador, HTTPS, ejemplo.com, ejemplo, ¿vale? Y ese ya, cuando lo utilice, me apuntaría ya al nuevo enlace. Si me voy aquí ahora, veréis que aquí apunta a ejemplo, a se ha grabado. ¿Lo veis? Luego es como una especie de cita de enlaces. Bien. Bien. ¿Cómo se pueden insertar imágenes? Pues, para insertar imágenes, primero tengo que poner alguna imagen. Pues, las imágenes son tan sencillas o casi tan sencillas como hacer enlaces. Bien, pues vamos a insertar una imagen. Pues, para eso... Si voy a coger la imagen que teníamos antes, la he puesto aquí. A ver. La voy a poner en el sitio apropiado. Ponéis vuestra imagen en el sitio que sea. ¿Vale? Y lo único que tenéis que hacer es lo mismo que hacíais en, con un texto. ¿Vale? Ponéis la imagen y el enlace a la imagen. Pero poniéndole... Una exclamación delante. Ya, con una exclamación delante, bien sencillo, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí, puedes para un texto, texto, me parece, aquí o en el otro lado. Entonces, si me pongo encima, ponen la imagen, ¿de acuerdo? Es bastante sencillo. No podéis, bueno, sí podéis, porque en el el, el Markdown se puede insertar texto HTML. Podría rescalar la imagen como quisiese, no habría ningún problema. Bien, ya tengo imágenes. Imaginaos que ahora quiero hacer cita de texto que ha dicho alguien. Como dijo no sé quién, esto es muy útil. Voy a subir para arriba para que lo veáis. Lo voy a usar a diario. ¿Vale? Y pone... Suscita. Si queréis separarlo, lo podéis separar así. ¿Vale? Bien. Eh, como habéis dado cuenta, pasa como en látex o como en HTML. Si yo salto de línea, no salta la línea. Si quiero saltar de línea de verdad, tengo que poner un espacio en blanco en medio. Una línea en blanco en medio. ¿Eh? Tampoco hace caso a los espacios que pongáis. Es como látex o como HTML. ¿De acuerdo? Bien, ya tengo la cita. ¿Puedo hacer incluso citas de citas con un...? No, no se puede María, no se puede cambiar el tamaño de la imagen. Lo tenéis que hacer con HTML, insertando código HTML. O cambias tu imagen con tu editor de imágenes e insertas la imagen cambiada de imagen. Es decir, es algo muy elemental y muy simple. No está pensado para hacer cosas eh, excesivamente grandes. ¿vale? Bueno, hay otra forma también de, de citar texto y es que podéis un párrafo entero... Si lo intentamos, veréis que lo cita también de una manera especial. Lo intentáis dos veces y lo cita de una forma especial. Vale, ahí lo tenéis. Vale. Entonces, vamos a insertar código que algunos de vosotros... utilizáis, usáis o sea, lenguajes de programación, eh, eh, se me olvidó deciros, pero es que Markdown se usa un montón. Se utiliza, por ejemplo, dentro de GitHub, en todas las descripciones que hay dentro de cada, de cada fichero, de cada directorio, se pone un fichero que se llama readme.md, que GitHub automáticamente lo renderiza y os pone algo como lo que aparece aquí a la derecha. Por tanto, vuestras descripciones pueden ser mucho más interesantes porque tenéis lista tenéis enlace a los propios ficheros que hay en el repositorio, y eso hace que vuestras descripciones dentro de un directorio en GitHub sea mucho más interesante. Por ejemplo, también se utiliza dentro de Jupyter. En Jupyter podéis poner celdas de texto, que son markdown, con lo cual podéis... Intentamos. Eh, lo intentamos esto, ¿vale? Inventamos. Ficheros de texto que describan vuestro experimento y con sus fórmulas matemáticas, con sus imágenes y luego las celdas de código que hacen, que muestran cómo se está haciendo el experimento. O también, por ejemplo... El Paper usa eh, Markdown, una especie de Markdown, que es Paper de Dropbox, que es una, una herramienta de texto colaborativo. Bueno, hay un montón de, hay un montón de herramientas que utilizan Markdown y como veréis, una vez que tengo algo en Markdown puedo hacer muchas cosas. ¿no? Bien, entonces vamos a insertar, vamos a ver cómo se inserta código. Se puede insertar código en línea. Si das cuenta, lo, lo pone de otro color, porque sabe que es un texto. Y lo pone con, con, con una fuente monoespaciada y en otro color. Eso depende del estilo, ¿vale? También podéis insertar texto en, en varias líneas. Y para eso ponéis tres acentos. Ese acento es como el acento, eh, el acento que tenéis al lado de la P, ¿vale? Tenéis que dar al acento y luego al espacio para que salga. ¿Vale? Y entonces me pone el texto resaltado. Pero si queréis poner el lenguaje en el, que, en el que queréis que aparezca el texto, le podéis añadir el lenguaje y automáticamente fijaos cómo cambia, ¿vale? Utiliza colores para los comandos específicos del lenguaje que estoy usando. ¿De acuerdo? Bien. Bien, vamos a ver cómo podríamos hacer transparencia, ¿de acuerdo? ¿Ya, ya he guardado mi texto? ¿Mm? Bien, para empezar, sin hacer nada, por estar usando automáticamente Visual Studio Code, aquí tengo, ¿lo veis? Tengo algo en HTML. Me lo voy a descargar y os lo voy a mostrar. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a empezar a enseñaros cómo se hace esto, compartiendo pantalla de otra manera. Compartir, Vamos a cerrar todas las abiertas. De más, primero. Vale. ¿Vale? ¿De acuerdo? Toda la pantalla. A ver si lo dejas compartir toda la pantalla. Ah, no me deja, porque estoy en el Mac y no me deja. Bueno, no pasa nada. Voy a enseñaros, eh, en principio, voy a volver a, a Visual Studio Code. Voy a compartir mi pantalla con Visual Studio Code. Está aquí. Compartir. Voy a volver. enseño ahora. Ahora me veis me de nuevo a la pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Perfecto. Bien, entonces, si yo me pongo aquí en mi texto y le doy el control, K, y luego le doy a la coma, veréis que ha salido aquí abajo, que se ha guardado en HTML. ¿Lo veis? ¿Lo veis todos? ¿Sí? Bien. voy a mi, a mi editor correspondiente... Me voy a documentos y busco mi. Habrá un fichero que se llama prueba HTML. Repito, ¿vale? Aquí, una vez que estáis en el editor de textos, Control-K, lo soltáis y le dais a la coma. ¿Vale? Y se crea un documento HTML. Vamos a abrirlo. Vale. ¿Eh? voy a dejar de compartir voy a compartiros lo que acaba de hacer Google Chrome el eh, Google Chrome, eh, eh, Visual Studio Code para vosotros una ventana y aquí tengo esta, ¿vale? comparto esta y me voy a prueba bien, este es el texto que se acaba de generar automáticamente para vosotros ya tenéis la página web hecha ¿Lo veis? ¿Eh? es sencillo, ¿verdad? Este, este código HTML lo podéis editar y, y, y alterarlo a vuestro gusto. De hecho, así, por ejemplo, es como está hecho, están hechos los, los, los cursos cero que tenemos en la Facultad de Ciencias. Están hechos primero en látex y luego se pasan al HTML. Y aquí tenéis vuestros enlaces que funcionan, deberían funcionar. Perfectamente. ¿Vale? Bien. Visto esto, voy a enseñaros cómo se hacen transparencias de forma muy sencilla con Visual Studio Code y Markdown, ¿de acuerdo? Vamos allá, dejo de compartir, me voy otra vez aquí, comparto mi Studio Code, aquí está. Bien, ya estamos de nuevo en Visual Studio Code, aquí estamos todos, tengo mis, eh, mis mi Markdown, y lo que voy a hacer es añadir una extensión que se llama He pinchado aquí a la izquierda, se llama MARP. Marp. ¿Vale? Vosotros le dais y la instaláis. ¿De acuerdo? Una vez que la hayáis instalado, MARP. ¿De acuerdo? Una vez que hayáis instalado MARP para VS Code, voy a, voy a ocultar las extensiones, se llama e, -E, e, Os sale un menú nuevo con dos triangulitos. Voy a darle a ver qué pasa. Bueno, pues me sale una transparencia, solo una transparencia, porque es una transparencia enorme. Y arriba, en la cabecera, me ha puesto, si os dais cuenta, me ha dicho, voy a usar MARP. ¿vale? Bien, como esto es una transparencia, solo yo quiero separar el texto que tenía, quiero romperlo en distintas transparencias, voy a utilizar líneas, que existe una forma de escribir líneas verticales en Mardown Y podéis usar o bien tres guiones, o tres asteriscos o lo que más rápido dé. ¿Vale? Ya tengo mi primera transparencia. Cuando vaya a las listas, voy a poner otros tres rayitas. Ya tengo otra transparencia. ¿Lo veis? Cuando acabe las fórmulas, ya tengo otra transparencia. Para que no me fórmulas. Cuando acabe las tablas, donde están las tablas y las resaltar de texto como... Yo creo que esto no va a caber en una transparencia, lo voy a poner en una sola transparencia. ¿Lo veis? Los enlaces los voy a poner aquí. ¿Vale? Las imágenes las voy a poner aquí. ¿Veis? Pues he tres rayitas cuando quiero una transparencia, ¿verdad? ¿no? ¿Lo veis? Ya lo tengo. Ya tengo mis transparencias hechas. Son transparencias que son, pero son bastante bonitas. Y si pincháis aquí arriba... las podéis exportar y os guarda un PDF. Y ya tenéis una transparencia hecha en PDF en menos de media hora. Bien sencillo, ¿no? Bien, pues vamos a enseñar un poquito más de cosas. ¿De acuerdo? Voy a arrancar. Un... Venga, voy a arrancar un terminal. Venga. Y... No, no lo tengo en dropo, lo tengo en documentos. Documentos. Bueno, vamos a irnos al taller. A ver, sí. documentos. Aquí tengo mis tres pruebas que he creado. Tengo... Tengo... Tengo una prueba HTML que es la que guardé con control K, coma. Una prueba MD que es esta de aquí. La prueba HTML es la que aparece a la derecha y en la prueba PDF, que son las transparencias que acabo de crear. ¿Mm? ¿Qué es un PDF? Bien, ahora, por ejemplo, voy a crear un documento. Vale. Control-K, espacio, y lo soltáis el control, control-K y coma, ¿vale? Entonces, ahora eh, voy a, por ejemplo, a, a transformar todo esto en, eh, en un Word. Bien, ya acabo de... Ya tengo, además de mi prueba HTML, mi prueba MD y mi prueba PDF, tengo un prueba.doc. ¿Vale? A enseñaros el Word, que lo tengo por aquí, que acabo de crear. Dejo de compartir esta. Le doy a compartir pantalla. Y le digo que me enseñe el Word. Bien, aquí está mi Word, ¿lo veis? Además, con todas las fórmulas, de forma que yo no tengo que editar la fórmula en el editor de fórmulas de Word, simplemente saliendo látex las genero. De hecho, esto es lo que casi hacemos todos los matemáticos, ¿no? incluso el texto integrado, las secciones, las imágenes, todo está aquí. Entonces, un texto muy sencillo, que podéis hacer en Markdown, luego lo exportáis a Dock y ya se maqueta como se quiera, o a látex. Vamos a hacer Word. Y voy a volver a mi Visual Studio Code y voy a enseñar más cosas. Vamos, por ejemplo, pandoc prueba md menos o prueba.pp. No sé cómo se llaman los ficheros de ppt, powerpoint. ¿Será así? Pues ya está. No. Ah, no he, sabido, no he sabido hacer matemáticas. Vamos a hacer así. No me ha dejado PowerPoint porque había matemáticas que no podía convertir, pero voy a ponerlo a PowerPoint como tal. Bueno, y voy a por ejemplo también a generar uno que sea en látex. ¿Vale? Y entonces me voy a ir otra vez, ahora a mi, a, mi, a mi documento y os voy a enseñar el PowerPoint que acaba de generarse. A ver si me lo abre. A ir a modo de lectura, solo tengo modo lectura venga, solo modo de lectura lectura entonces me vengo aquí os enseño lo que tengo en mi pantalla ¿de acuerdo? una ventana, a ver si encuentro el powerpoint aquí está y tengo mi powerpoint generado aquí está el título, el subtítulo las listas, las fórmulas las tablas los resaltados los enlaces todo lo que uno quiere para hacer nuestra experiencia en PowerPoint de forma rapidísima. ¿Mm? Debe dejar de compartir y voy a enseñar entonces el látex que acabo de generar. Vale. Me genera un código látex que voy a enseñar ahora mismo. Aquí. Aquí está el látex el general. ¿Vale? Es solo el código látex. Si lo quisiese completo, tendría que usar un comando especial que se llama standalone, que es menos ese. ¿Vale? Os voy a enseñar a usarlo. Y bueno, si queréis hacer algunas de que os he pasado hace un rato para este curso, os voy a enseñar a hacerlas. Dejo de compartir pantalla una ventana que sea la de esta. Venga, vamos a generar transparencias como las que os he enseñado un rato. Entonces, voy a usar Pandoc de nuevo. Bueno, Pandoc no he dicho no he dicho dónde se mmm, os enseñé la página antes. Buscáis eh, Pandoc en Google y os sale. Pandoc.org se llama. Pandoc. Si vais a Pandoc.org, os podéis descargar para vuestro sistema operativo. Si queréis usarlo. Si no, el propio Visual Studio Code, de código, como, como habéis visto, a través de sus extensiones, os permite tanto guardar como HTML como como PDF directamente. ¿vale? El que quiera hacer algo un poquito más elaborado, pues usa Pandoc. De hecho, este Pandoc lo puedo utilizar para, para pasar de Lattes a Word o de Word a Lattes o lo que me dé la gana. Lo único que tengo que poner es fichero de origen y fichero de destino. ¿Mm? Ya generar las transparencias. Como estaba contando antes, Pandoc, ¿vale? Menos S, quiere decir que es standalone, que, que meta todas las cabeceras y todas las cosas que hacen falta para que se vea sin, sin tener que usar enlace eh, externo, ¿vale? Y decirle que me use para matemáticas MathJax, puedo elegir entre MathJax o KTEG, ¿de acuerdo? Eh, las transparencias que hice antes están hechas con Slidey y menos O transparencias.html ¿Vale? Y ahora mismo, ya los está generando, no sé por qué tarda tanto. Bien, Jero, está, hay un montón de demostraciones de cómo usar el mundo. No sé por qué tarda tanto. No debería tardar tanto. De hecho, se le ha ido un poco la pinza a mí. ¡Ah! Ya sé por qué se le ha ido la pinza a mí. No, a es porque yo tenía un más instalado aquí. Y se le está yendo la.. Bueno, de esta manera, de esta manera a vosotros debería funcionar, porque yo tengo un Matjax instalado aquí que no. Que no va bien. ¿Vale? Vamos a ver si puedo encontrarlo, cortarlo. Voy a usar cateja a ver si me deja. Igual es mi instalación de. Como tengo varias máquinas, no, efectivamente. Es mi instalación de. Es mi instalación de Pandora que no funciona, ¿vale? Está mal. Bueno. Para que le, le, le podéis echar un vistazo a las transparencias, cómo quedarían, tal y como hemos hecho esto. Si, si esto lo tenéis bien instalado, que yo en este ordenador no lo tengo bien instalado. Eh, a, ver, a ver. Ah, vale, vale, vale. ¿Eh? Menos O, menos T slide, menos O, transparencias Vale, ya está, vale, vale, vale ya sé que pasa, bien, vale Ya y no me lo enseña Ya está, así debería hacerlo. Pero bueno, una vez que lo hace, os voy a enseñar lo que, cómo quedan, ¿vale? Estas transparencias. ¿Vale? Ahora le enseño mi Safari. Y ya veréis cómo quedan las transparencias. Las transparencias son muy sencillas también. No le hemos puesto nada en el título. Los subtítulos, las listas, ¿lo veis? Todo bien con nuestras transparencias. La ventaja es que aquí tenéis unos contenidos para poder lanzaros a donde queráis. Tenéis ayuda por si queréis ver cómo... Y otra de las ventajas que tiene esto, que hacer transparencia transparencias en H, si tenéis algo que no, que no vaya bien, pues lo podéis ampliar, lo podéis reducir como una como una página HTML vale bien pues dicho esto me vuelvo a mi editor de visual studio code no era mi pandoc sino es el visual studio code el que no me deja eh, ejecutar cosas en el terminal pero las está mirado eh, deciros que, eh, que Pandoc lo podéis usar para todo, casi todos los tipos de ficheros que, que se os ocurra. Podéis pasar de, de Word a HTML, de, de latex a HTML, de latex a Word, por ejemplo, a mí no me gusta escribir en Word, ¿qué es lo que hago? Escribo en Latex y luego con Pandoc lo traduzco automáticamente en Word. ¿Sí? Y eso es que quería contaros hoy aquí está vuestras transparencias hemos utilizado resumen hemos utilizado dos extensiones marp y markdown más, más. ¿Vale? estas dos extensiones todo esto ni que decir tiene que lo podía hacer perfectamente con stacked.io este o hay montonazo montonazo hay muchísimas eh, editores de de, de como quedan unos minutos si os parece bien, os voy a enseñar cómo se puede utilizar esto en un en un blog de Júpiter vale aquí tenéis la página de Pandoc que yo creo que ya la ha puesto antes Jero ¿Lo veis la página de Pandoc, Pandoc.org, donde podéis descargar, instalarla, es muy fácil. Si tenéis si tenéis Mac con Brew lo podéis instalar perfectamente. Si tenéis eh, Windows te descarga el paquete y lo, y lo instala, no hay ningún problema. Y la vez está vivo y no se ha salido la luz os voy a enseñar. Esto es un servidor de Jupyter. Ya generar uno de, yo que sé, de Python, por ejemplo. ¿no? ¿Vale? Esto es un, un blog de notas de Jupyter y eh, yo puedo elegir en cualquier momento si quiero código o quiero markdown. Y aquí puedo escribir. Si lo doy a mayúscula Enter, se evalúa. Y puedo usar puedo escribir eh, fórmulas matemáticas vamos a hacerlo con matemáticas y ahora lo pongo aquí 2 al cuadrado más 1 al cubo yo sabe lo que es lo veis esta de alguna forma, ahí tenéis, en Júpiter podéis hacer vuestros experimentos y vuestros blog de notas que luego podéis compartir y podéis descargarlos con más HTML. Con lo cual podéis compartir vuestro experimento con cualquiera, aunque no tenga nada de esto instalado. Otro sitio donde se usa Mardo muchísimo, pues. Aquí tenéis, por ejemplo, un ejemplo de donde se usa Mardado muchísimo. Todo esto está escrito en Mardado. Luego enseñaré el código fuente. ¿Vale? Y esto está hecho con Pandoc, está hecho con Latex, Y luego se pasa a Pandoc. ¿Sí? Tenéis vuestras fórmulas, vuestras soluciones. ¿Lo veis? Y todo el código fuente lo podéis ver aquí. Ver en GitHub. Está en la descripción del curso. Que si lo miráis, veréis que está exactamente hecho todo en. Esto es lo que le comentaba antes, que estaba hablando con Dani, que podría hacer en, en sus cursos. ¿lo ves? Tengo los enlaces a cada uno de los ficheros. ¿Mm? Tengo mis, mis secciones. Si tuviese listas, podría tener listas, lo que sea, mi referencia, de dónde está sacada cada cosa. Ves? ¿Y esto cómo se muestra? Así. Y si tenéis vuestros GitHub pages, se muestra activado, se muestra exactamente así. Todo. Bueno, yo creo que eso es todo. ¿Alguna...? Yo creo que las dudas ya las ha ido resolviendo Gero, ¿verdad? Por ahí. ¿Por qué te aparece a ti en tu editado de GitHub el número de línea? Que a mí no me aparece. Ah, aquí en... ¿Será porque estoy en un formato wiki y no, ahí no te pone el número de líneas? No, porque es el, este es el editor de Markdown eh, por defecto. Que te sale. A ver, te sale la línea. Sí, pero no me. No, yo estoy dentro. Ahora te voy a enseñar. A ver, espera un momentillo, te voy a enseñar mi ventana. Aquí la tengo. La estás viendo, ¿no? Aquí me aparece. Ah, sí, está dentro. Ah, claro, está en otro sitio. Es que ese, ese sí, editor esta... Sí, sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Ese editor es distinto. Es un editor de, de, de wiki, me parece. No es este Este es el editor de la wiki, ¿no? es que está... Exactamente. Yo estoy editando un texto Readme directamente en el repositorio, Es uno de ellos, Este. Vale, vale. Vale, que es distinto el editor que sale. Vale, vale cada diferente, perfecto. Muy bien. Bueno, pues bueno, tenéis... bueno, estoy preparando el, la sesión de mañana, el guión. Un editor de Markdown, de jihad al final. Muy bien. Pero bueno, que podéis usar esta edit o incluso este que he enseñado ahora, que tiene la transparencia en PDF, el de, el de Visual Studio Code con Mark, has visto que las transparencias se hacen en un momento. Sí, sí, sí, no, la está? verdad que es una herramienta... La separación, una herramienta... De sí, eh, la separación de transparencia es muy sencilla, lo único que tenéis que hacer, aquí, aquí hay una, ¿ver? es poner entre una y otra, ponéis tres pelotes, ¿vale? La verdad es que está muy bien lineal, ¿eh? vale pues si te parece te liberamos pedro y ya está volver a comentar que la gente que está un poco más perdida porque evidentemente ahí es difícil ver la, la utilidad de esta herramienta para que he podáis utilizarla pueden ser el próximo creo que la semana que viene o esta semana ¿eh? la semana que viene el lunes de la semana que viene va a dar una pequeña charla de integración de todo este tipo de, de universo, de, de nuevas de nueva herramientas que estamos viendo. Bueno, de nuevas herramientas, nuevas no, de herramientas que estamos viendo aquí, que yo sigo publicando. Pedro, ¿algo más? Bueno, no, no, vamos, ya está, Oscar, no, si no voy a ir a dar uno de gráficos, ¿no? Sí, vamos, vamos Óscar está por ahí, así que ya nos pondremos de acuerdo de cuándo vamos Venga, a hacer Oscar, si Está por ahí ya, ya contacto contigo y hacemos uno de, de, de, de gráficos. Y sería interesante, eh, yo te pido eh. hasta alguna petición que si fuera... Uno de GitHub nos molaría mucho, uno básico. Ah, sí, sí. Yo creo que ese igual podríamos hablar con JJ para que lo diese. Vale, vale. ¿Vale? Si me lo mueves por ahí, y... pues yo creo que se podía hacer y ya tenemos toda la colección de herramientas. Pues si lo hemos guardado, sí. hemos visto LATES, hemos visto RStudio, vamos a ver GitHub, eh, sí, sí. también nos va a enseñar Júpiter, en fin, vamos a ver muchas cosas y, y yo creo que con, con todas esas herramientas deberíamos estar en disposición de, de hacer cosas guapas, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Yo, yo, solo, yo solo quería pasar por encima de Júpiter porque, para decir que se usa Markdown por defecto. Pero realmente, eh, Markdown por sí solo, como habéis visto, sirve para escribir rápidamente un texto, una transparencia, mm. un documento Word, lo que haga falta. Desde cualquier sitio. Luego lo convierto y se acaba. ¿Mm? Yo he descubierto, he descubierto Pedro, que, que, que era experto en Markdown y no lo sabía. Porque claro, es, es que mucha gente... Era era experto, lo dice, ¿sí? ¿Te, te cuento por qué. Porque las páginas web del restaurado las que tenemos, bueno, todas claro. las páginas de la universidad, y yo decía, se... qué mierda de lenguaje es este, horroroso, que no es HTML. Eso se y llama. El otro llama... día, cuando estaba viendo Markdown, y digo, ¿qué si es el lenguaje que utilizamos para ir la página? Eso es, que es un que derivado para... que se llama DocuWiki. Ese lenguaje se llama DocuWiki. Pero ahora mismo, ¿no? La, la, es la parecido, muy parecido, sí. De, sí, hecho, sí. de hecho, yo te digo una cosa: te recomiendo que escribas en Markdown y con Pandoc lo puedes convertir a DocuWiki. <ríe> Sí. Con lo cual ya directamente lo sube a la página web. Pues poco a poco, porque me está costando más que aprenderme todas las palabras raras que estamos aprendiendo con vosotros. No, pero es muy fácil, ya has visto que la sección ya, ya, es no, todo sí. muy sencillo y las tablas son muy sencillas. Luego le pones Pandoc, el nombre de fichero-o.dokuwiki y te lo convierte a docuwiki y lo sube directamente a la página sí, web. Sí. De, de, de no, yo, yo siempre, no era consciente de que sabía Mardown y digo madre, llevo, por más llevo 10 años editando con Mardam. Como con, ah. con esto que te comento". Bueno, pues te voy a liberar y ya está. Mañana me están preguntando qué hay curso. mañana tenemos un curso, pero lo que pasa es que está en el aula permanente, que vamos a es el índice H y cómo calcularlo, o sea, que un cursito de, de bibliometría. Y ya está, Pedro, una, Pedro y colaboradores, a todos los que estáis por ahí, a todos los matemáticos, muchísimas gracias por Muchas haber gracias, participado, atento ahí, a Archa, un abrazo muy fuerte. Bueno, igual y sería ya. bueno que Jero y Oscar se presentasen y dijesen algo en, en vivo, ah, por ¿no? ahí me, la cara, ¿no? me voy a quitarme yo. Le quito yo que, se, que aparezca. Por lo menos que lo vean un poco. No quieren ponerse. Igual ha salido ya. Voy, no voy, sé. voy, voy. Aquí está Gerardo. <risa> bueno, es que, es que es la primera vez que uso esto de, de Meetup, de mi Google, y no había estado intentando ver cómo funcionaba. No sé si Esta, se puede... para, ahora estás compartiendo, está compartiendo tu pantalla. Ah, mi pantalla, en lugar de la cámara. Sí. Era un botoncito ahí que. No, no, no, ahí no. <risa> ahí en la derecha, por la montada. ahí, ahí. Bueno, le podemos decir a Oscar si está por ahí, si no se ha ido, que también se presente. Sí, sí, estoy por aquí. Oye, Oscar, también muchas gracias a ti por, por participar. Bueno, ya bueno. le darás las gracias cuando haga el de gráfico, ¿vale? Venga, ya. Vale, Oscar, ya he contacto contigo Venga. entonces, ¿vale? Y nos montamos este de gráfico Venga, estupendo. Muchísimas gracias. Bueno, Dani, muchas gracias por organizar todo esto. ¿Vale? Un abrazo a todos, un, un abrazo. abrazo, un abrazo a todos luego, ahora, ahora.